Hola, desde Mobile love tu tienda online de confianza, vamos a enseñar cómo sustituir una pantalla completa del Galaxy S4. En este caso, la versión es la 9505. Existen tres versiones de, de este modelo, que es la 9500, 9505 y 9506. Hay que tener en cuenta esto, sobre todo para pedir el, el repuesto, porque... Eh, las tres versiones son distintas y no es compatible una con otra debido al que a que la forma del chasis es eh, que tiene sus pequeñas diferencias vale pues nada vamos a ello procedemos a desmontar el móvil al principio quitamos la tapa trasera la batería y, y los tornillos de sujeción del chasis Vale, ya habiendo quitado los nueve tornillos que lleva el móvil, con una púa de plástico procedemos a separar el chasis. Vale, ya teniendo expuesta la placa. Empezamos a quitar eh, los, los flash, que son los conectores que van a la placa. Primero quitamos la antena, quitamos el flash del conector de carga y los y los botones, los botones home y retroceso, auricular y, y sensor de proximidad, cámara frontal, auricular. Y por último, este que es el más importante, que es el flash de, de la pantalla, que es el flash del LCD. Vale. Eh, la placa lleva un tornillo que es el que, la, el que la sujeta al chasis. Vale. Que si lo veis es en negro, que es de un color distinto a los tornillos. ¿Vale? Y, es un, y la dimensión es, es un pelín más pequeña. ¿Vale? Ahora simplemente levantamos un poco la placa. Teniendo muy en cuenta que no se nos va a quedar enganchado ningún flesh. Aquí tenemos la placa. Y solo nos quedaría quitar los componentes que nos quedan. Hay una chapilla aquí que sujeta lo que es la cámara frontal y el sensor de proximidad. Ahí ya quedado la cámara frontal y el sensor con el auricular. Hay un tornillo que sujeta que es el conector del jack que es un tornillo que también tiene una dimensión un poco más pequeña que los que sujetan el, el chasis a la, a la pantalla hay que tenerlo muy en cuenta porque si ponemos un tornillo que sea de mayor dimensión podemos romper la placa ¿Vale? por último nos quedaría la antena con el flash del conector de carga. Este flash es el que. el de los botones, el botón home y los botones táctiles de la pantalla. Vale, hay que tener en cuenta que aquí tenemos también una chapilla que sujeta el conector de carga y lo mantiene en su sitio. Vale, aquí pues simplemente con mucho cuidado de no, de no romper. En cuanto le metamos un cúter un o algo punzante, pues ya pasamos al plástico para que no vayamos a romper ningún componente. Por último, el vibrador. Vale, y aquí ya hemos terminado de desmontar Vale, ya teniendo el móvil totalmente desmontado eh, En principio, pues, como dijimos, íbamos a cambiar la pantalla completa debido a que la rotura no es solo del cristal sino del LCD interno Por lo tanto, no, no nos muestra ni imagen ninguna Entonces, por eso es que vamos a proceder a cambiarla la pantalla completa Vale, pues nada, vamos a ello primero retiramos los plásticos el plástico del adhesivo del conector de carga vale pues empezamos ponemos el conector y la antena como siempre pero recomendamos siempre usar paleta plástica vale conectamos los el flash del botón home y los botones táctiles El conector del, del auricular, auricular y sensor de proximidad. Y bueno, la cámara frontal la podemos poner al final. Bueno, y algo muy importante: el vibrador. Vale. Vale, ya habiendo ya puesto los componentes en su sitio, vamos a poner la placa base. Como lo dijimos al comienzo, es algo muy sencillo. Ahora simplemente es... todos los conectores a la placa la antena bueno esta la tenemos que encajar un poco más LED de la pantalla, que como veis, se escucha siempre un clic cuando encajan en su sitio. Y por último, las chapas que sujetan. Y la del conector de carga. ¿Vale? Aquí ya lo tenemos completamente montado. Simplemente le ponemos el tornillo de la placa base para que se sujete. ya lo tenemos completamente montado, vamos a poner el chasis trasero, el cual también lo no podéis escuchar, encaja perfectamente, vale terminamos de, de poner los tornillos en para que se quede ya sujeto el chasis trasero con el frontal. Bueno, ahora vamos a probar la, la pantalla. esperamos a que arranque el móvil que no se tarda mucho y probaremos la pantalla táctil que vaya que vaya bien y que funcione correctamente al igual que los botones el botón home y los y los dos botones de retroceso y el menú vale pues ya está arrancado al principio vemos que va correctamente la pantalla los botones y el botón mejor